Hola, chicas, bienvenidas. Ana Avani les saluda aquí, dándoles la bienvenida y mostrándoles cómo se hace su primera orden. Vamos a iniciar eh, con, con unos pasos muy sencillos de poder hacer su orden, así que tengan mucha confianza en hacer sus preguntas si las tienen. Para ingresar su pedido, ustedes van a ver acá que tienen varias opciones, como por ejemplo, por número del producto y los folletos. Si lo vamos a ingresar por número del producto, me les va a salir este formulario donde usted tiene que tener listos los códigos de producto que va a pedir. Vamos a suponer que usted tenga un código en específico y usted va a escribir el 283 760. Esto es cantidad 1. Aquí ustedes podrán ver... Que les está mostrando el producto que están pidiendo, la cantidad que está pidiendo y el precio de la oferta que está. Esto es a precio del catálogo. Así que mucho cuidado, eh, no se me vayan a confundir, por eso es que les estoy haciendo esta pequeña demostración. Ahora, si ustedes no tienen ningún catálogo con ustedes y quieren utilizar los folletos, ustedes pueden hacerle clic donde dice folletos y van a poder ver todas las ofertas, todos los folletos disponibles para usted, catálogo principal, libro de qué hay de nuevo, este, los libros de liquidación, como es el outlet, los libros de especiales, que estos folletines no pueden dejar pasarlos porque vienen ofertas que no aparecen dentro del catálogo, así que eh, mucho ojo en revisar estos dos porque siempre van a llegar varios en su orden. Los libros de qué hay de nuevo son libros privados para ustedes. Estos, por favor, no se los vayan a mostrar a sus clientes porque estos son precios confidenciales donde ustedes pueden comprar lo que va a salir más adelante, como por ejemplo, esta va a ser la portada de la campaña número 24. Como ustedes pueden ver aquí, ustedes pueden comprar por adelantado lo que va a salir y pueden venderlo más rápido antes de que salga a la venta. Así que por favor, como les digo, revísenlo. Estas son ofertas especialmente para ustedes. Así que volviendo a los folletos, ustedes tienen una gran oportunidad de hacer crecer sus su, eh, su ventas y por lo mismo sus ganancias, ¿verdad? Suponiendo que ustedes ya terminaron y estamos buscando bolsas y recibos, me le van a hacer clic acá y ustedes van a encontrar donde dice herramientas de ventas y negocios. Ustedes van a hacerle clic aquí y en esta parte van a encontrar lo que son las facturas. Esto usted puede incorporar dos o tres eh, folletos para que los reciban eh, en su orden, ¿verdad? Si ustedes lo quieren en español, escogen español y lo incluyen en su pedido. Si ustedes quieren bolsas, continúe más abajo y va a encontrar bolsas. Y Estas son las bolsas eh, transparentes que usted siempre va a necesitar. Vienen eh, 25 bolsas por 80 centavos. Usted lo compra, eh, un paquetito y lo incluye. Si usted quiere bolsas de papel que tengan agarradero, hay de varios tamaños, estas no tienen agarradero solamente estas verdad así que usted puede escoger si quiere este es el tamaño mediano, pequeño y grande, así que usted según la compra que le hayan hecho puede solicitar uno de cada uno o si usted quiere solicitar puede eh, ver verdad, algunos no están disponibles este, y otros sí así que siempre es bueno revisar la disposición del material así que bueno, eso es en cuanto a la búsqueda del material para entrega de su pedido, suponga que usted ya tiene todo listo, vamos al carrito del pedido, hacemos clic en ver pedidos, luego va a salir una ventana donde ustedes van a ver este, que ya está listo para facturar, le hacemos clic. Y les pregunta a la página si usted quiere incorporar libros o quiere solamente enviarlo de esa manera. Si usted ya incorporó los libros, entonces van a aparecer de esta manera acá los libros. Y este si no los ha incorporado, pues la va a mandar a otro lugar a que lo haga. Así que, bueno, este es el pedido que yo tengo guardado. Precio del público 153,77. 10 de envío, 9.27 de tax, mis ganancias esperan ser a 63 dólares fuera de esta orden así que eh, como pueden ver solamente voy a pagar 110 dólares con 4 centavos, si ya estoy lista para hacer el pago voy a hacerle clic en el pago de la tarjeta y enseguida va a aparecer el total que voy a pagar que ustedes pueden ver es igual a este. Cuando yo ponga aquí el número de tarjeta, el nombre del dueño de la tarjeta, el mes y cuando vence, siempre asegurémonos de poner el número de eh, autorización para hacer el pago luego hacer clic en esta cajita para que aparezca la dirección a donde va a ser enviado y luego continuamos una vez que le damos continuar esto se pondrá en rosado y ustedes podrán enviar su orden así que eso es lo que quiero enseñarles a ustedes usted que es nueva bienvenida a Avon espero de que esta sea una muy bonita experiencia y recuerden que si no tiene un pedido de sus clientes usted puede darle el uso eh, personal a su cuenta Avon porque eso es otro de los beneficios que tiene ser representante. Así que espero que tenga una buena experiencia con nosotros. Bienvenida y déjenos algún comentario si usted quiere aprender algo adicional. Pero hoy por hoy solo quería enseñarles el proceso de cómo hacer su primera orden. Gracias.